buenos días a todos muchas gracias por vuestra asistencia por vuestra puntualidad y bueno vamos a dar comienzo hoy a la jornada después de estos días tan tan intensos que hemos vivido y esperamos que hoy podamos poner un buen fin de fiesta un buen colofón a, a este encuentro tan, tan fraterno entre todos bueno eh, a mí me toca presentar durante un breve tiempo una una cosita que, que he denominado como, como épica para la paz. Eh, hace aproximadamente de 3.000 a 4.000 años, en el templo de Apolo en Delfos, Grecia, habían tres leyendas en el frontispicio del templo que todo aquel que entraba para consultar algo a la Sibila o para hacer alguna ofrenda o para eh, obtener el beneficio de los dioses ...tenía que pasar necesariamente por debajo de ellas. La más conocida de todas es aquella que reza... ...que dice, conócete a ti mismo. Pero hay otras dos más, también muy importantes... ...que nunca se mencionan... ...y que son tan importantes como la primera. La segunda decía así... ...no desees demasiado de ninguna cosa. Y la tercera decía no tengas pleitos no tengas conflictos las tres hablan de la actitud que el ser humano ha de tener para consigo mismo conocerse a sí mismo no desear demasiado de ninguna cosa porque uno se esclaviza a aquello que desea en exceso y la tercera no tengas conflictos contigo mismo ¿Qué quiere decir procura alcanzar la paz. Estas tres cosas que ya los griegos sabían y entendían perfectamente hace 4.000 años son todavía hoy una realidad. La humanidad avanza lentamente, en el tema espiritual todavía más lentamente, pero sí es cierto que se han producido avances, sí es cierto que se han producido cosas importantes. Hay varias cosas que atentan contra la paz interior del ser humano. Pero fundamentalmente voy a destacar dos. La primera de ellas es una cuestión psicológica. La segunda también, pero la primera sobre todo. Y la primera es el miedo. El miedo es una emoción primaria, igual que el amor, igual que la ira. Y el miedo lo que hace es que aunque no es una, emisión, no es una emoción perniciosa, sino que es una emoción necesaria para el desarrollo del ser humano puesto que nos alerta, nos previene contra situaciones en las primeras etapas de la humanidad de supervivencia, nos pone en guardia, nos avisa. Como digo, aunque es una emoción que en principio es beneficiosa para el ser humano, se convierte en perniciosa cuando degenera en pánico esto está perfectamente estudiado en la psicología actual y se sabe perfectamente que el pánico no es ni más ni menos que una patología mental que hace que la persona no encuentre nunca la paz ni la serenidad. Entonces el miedo, en sus distintas acepciones, el miedo a ser abandonado, el miedo a no ser querido, el miedo a eh, no eh, digamos así, a no saber ofrecerse a los demás, a, no, a entregarse a los demás, el miedo, en sus distintas acepciones, a nivel psicológico, es una traba importante para conseguir la serenidad y la paz interior. El segundo de los aspectos que tengo que mencionar es el ego. El ego, desde la época de Jung, pasando por Groff y llegando a Frankel, aquellos que han estudiado algo de psicología saben perfectamente que el ego es una de las trabas más importantes con las que cuenta el ser humano para realizarse también interiormente y alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque el ego es la máscara, la personalidad que todos asumimos en cada una de nuestras reencarnaciones. Es aquella máscara que nosotros nos ponemos, y con la que queremos y nos proyectamos hacia los demás. Es como queremos que nos vean los demás. Esa máscara, ese ego, lógicamente es una traba importante, porque lo que hace en todo momento es potenciar aquellas imperfecciones que tenemos y que lógicamente sobrepujan a lo que debería de ser nuestra auténtica dirección en la vida, que es dejar que aflore nuestro espíritu y nos dirija conscientemente. Por utilizar una terminología en psicología, podríamos hablar que de lo que se trata es de que el self, el ego, pero el ego superior, el yo superior, lo que somos, nuestro espíritu eterno e inmortal, dirija conscientemente nuestra vida. Esta cuestión que el ego está constantemente tapando porque da rienda suelta a sus instintos, primitivos a sus sensaciones... ...derivadas de nuestro atraso evolutivo... ...hace que el self, es decir, que nuestro yo superior... ...que nuestro espíritu, eh, pues no se manifieste de la manera... ...en que realmente desearía. Si todos consiguiéramos eso, seguro que no nos haría falta... ...lo que hablábamos ayer, el moral power no nos haría falta para nada. Estaríamos precisamente en unas condiciones de conciencia... ...muy diferentes a las que estamos ahora. Teniendo claro que esos dos son dos impedimentos importantes, vamos a ver cómo ese ego, cómo esa máscara que todos tenemos, que se reviste de aquellas imperfecciones que traemos de existencias anteriores, lo que hace precisamente es socavar la paz interior. En el momento en que nosotros damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros vicios, a nuestras imperfecciones, lo que hacemos es que acallamos la voz de nuestra conciencia, que es la voz de nuestro espíritu. Y como el hombre es un ser moral que necesita distinguir en todo momento del bien y del mal para poder ser auténticamente libre ante Dios... Ante las leyes que rigen la naturaleza y ante todo aquello que nos rodea, porque así Dios nos ha creado, libres por naturaleza. Todo aquello que tapa, que oscurece y que discrimina, difumina o distorsiona lo que nuestro espíritu quiere realizar, no es ni más ni menos que un impedimento para la paz interior, para la serenidad. Esas cuestiones son precisamente lo que hacen que el hombre sea lo contrario de un hombre pacífico, que es un hombre violento. La violencia es lo contrario de la paz. Y la violencia se caracteriza por la irreflexión, por dejar que nuestra máscara, que nuestro ego, que nuestro orgullo, que nuestra soberbia, que nuestra ira se manifieste, sin tener ningún control sobre ello. Es muy importante que entendamos esto. Porque entendiendo esto, podremos saber, como decía Aristóteles, que todos podemos cambiar nuestra conducta. Que todos podemos rebajar ese ego y dar rienda suelta a que nuestro espíritu se manifieste como es. Un espíritu de amor, un espíritu creado por Dios, libre. Y esa situación se produce, como decía Aristóteles, porque cada pensamiento conduce a un acto. Cada acto repetido te lleva a un hábito. Y cada hábito repetido forma un temperamento, forma un carácter. Esa es la manera en que debemos de superar nuestro ego, nuestros miedos, y cada día alcanzar un mayor nivel de conciencia. José Manuel, ¿puedes pasar por favor las diapositivas? Bueno, entonces, como vemos aquí, hay algo muy importante, que es lo que decían los griegos. La violencia y la paz es de lo que acabamos de hablar. ...Mandela decía esta leyenda que vemos aquí abajo... ...si quieres hacer la paz con tu enemigo... ...tienes que trabajar con él... ...entonces se convierte en tu compañero... ...somos espiritistas... ...sabemos tanto de espiritismo... ...que muchas veces no recordamos lo más importante... ...¿alguien podría decirme a qué le recuerda esta frase... ...dentro de la doctrina espírita?... ...la vuelvo a repetir... ...si quieres hacer la paz con tu enemigo... Tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Pues por si acaso la memoria no nos refresca, la voy a recordar yo. ¿Cuál es la mejor terapia para la desobsesión? ¿Quién habla de desobsesión en el mundo aparte de los espíritas? ¿Habla alguien más? ¿Alguien conoce cuál es la mejor terapia para la desobsesión? ...el amor... ...pero el amor hacia qué... ...o hacia quién... ...el amor hacia el obsesor... ...perdonar al obsesor... ...es la mejor de las terapias... ...entonces como ahí vemos... ...si quieres hacer la paz con tu enemigo... ...tienes que trabajar con él... ...la mayor y más importante terapia... ...de la desobsesión... ...es el amor hacia aquel que nos está perjudicando... ...y no ni más ni menos... ...que en términos materiales lo que dice Mandela... ...buscar la paz... ...con aquel que ha sido nuestro enemigo... ...convertir el odio y el desafecto... ...por el amor y el compañerismo... ...por lo tanto el perdón... ...es una de las principales bases para encontrar la paz... ...el perdón hacia nuestros enemigos... ...la segunda de las epopeyas interiores... ...que supone alcanzar la paz para el ser humano... ...es comprender que la paz es un estado de conciencia... Un estado de conciencia personal, que tenemos que conquistar cada uno de nosotros. Ese estado de conciencia se trabaja y se alcanza, como hemos comentado, ejercitando el perdón, ejercitando el amor, y sobre todo despertando. ¿Qué es despertar? ¿Qué es despertar a la conciencia? ¿Qué es despertar a ese ego superior, a ese self que es despertar a esa cuestión que somos nosotros mismos, que es nuestro espíritu que nos está demandando constantemente un esfuerzo por mejorar, por trabajar, por servir. Pues despertarnos ni más ni menos que darnos cuenta de que cuando nos dejamos llevar por lo que nos rodea, estamos en un estado de sueño. Nos encontramos, digamos así, en un estado, eh, vamos por la vida y creemos que los principales objetivos de la vida son comer, dormir, reproducirnos, etcétera, etcétera. Vemos nada más lo que tenemos aquí delante. Eso es un estado de sueño. El hombre actúa mecánicamente, con muy poca diferencia de los animales más inteligentes. ...en los distintos niveles de conciencia que se pueden establecer... ...se va pasando de ese estado de sueño a un estado de despertar. El segundo de los estados, por ir resumiendo... ...es aquel en que la persona se da cuenta... ...de que es algo más que un cuerpo físico... ...de que es un espíritu inmortal... ...y entonces intenta, como todos los que estamos aquí... ...ser mejor cada día, conectar con ese espíritu... ...y dejar que ese espíritu vaya poco a poco dirigiendo su vida... Esa cuestión es el segundo estado de conciencia. Somos conscientes de que somos más que un cuerpo biológico, somos un espíritu inmortal, pero ¿qué es lo que ocurre? Somos todavía muy imperfectos, nos traicionan los vicios, nos traicionan las pasiones, nos traicionan las imperfecciones y, y nos equivocamos. Entonces queremos, pero todavía nos cuesta. Esa es la fase en la que creo la mayoría de todos los que estamos aquí nos encontramos. Hay un tercer estado en el cual ya la persona controla, dirige conscientemente su vida. Es el estado de conciencia, que nos permite saber qué hacemos aquí, qué hemos venido a hacer y hacia dónde nos dirigimos. A partir de ese momento, nuestro espíritu impone sus condiciones al cuerpo físico, a la materia, a esos vicios, a esas pasiones, a esas imperfecciones. Y es en ese momento cuando empezamos a ser auténticamente libres. Libres. Ojo, ¿eh? Libres. Cuando uno dirige conscientemente su vida, se convierte en un ser libre. Cuando está mediatizado por los condicionamientos, por las personas que se encuentran a su alrededor, por las modas, por los vicios, por el convencionalismo, no se es libre. Cuando uno está esclavizado a sus deseos, no se es libre, se es esclavo. Entonces, ese tercer nivel es el nivel de conciencia previo a otro nivel, que es el que ya tienen y es el último, que es el de conciencia trascendente, que es el del servicio y la unión del espíritu con Dios. Esa unión es una unión, digámoslo así, en la que el ser humano que encarna es el prototipo del amor supremo, de la entrega al prójimo total. Porque ya no es él el que dirige conscientemente su vida, sino que es el Cristo, es Jesús, el que a través de él está realizando aquello que ha de realizar. Esto es algo difícil de comprender, porque lógicamente no hemos llegado ahí. Pero espíritu de la talla de Francisco de Asís, y de otros muchos, por supuesto, el mayor de todos, el mayor ejemplo es Jesús, pues son los que han venido a demostrar que eso es posible, que todos podemos llegar hasta ahí. Jesús decía, lo que yo hago, vosotros lo podéis hacer. Y Jesús vino a hablar del reino de Dios sobre la tierra. Y nos decía, soy diosos en potencia. Esto no nos debe de servir para enorgullecernos. nos debe de servir para saber que tenemos la capacidad de llegar hasta donde él ha llegado. Porque él vino a marcar el camino. Bueno, como decía ahí Rochefort, si no tenemos paz dentro de nosotros mismos, de nada sirve buscarlo afuera. Esto ya se habló ayer bastante, no podemos insistir en ello. Y ahora quisiera terminar... Contando una historia. Todos habéis visto la famosa película de Slinder, ¿no?, en la que un señor, un nazi, tiene problemas de conciencia y comienza a liberar a judíos, aprovechando sus influencias económicas que tenía, porque hacía negocios con la guerra y se, y, se, y se aprovechaba de esas circunstancias, pero tuvo el acto, digámoslo así, digno de liberar a muchos judíos. Bueno, pues Irena es el héroe... <coughs> El héroe desconocida. Eh, como digo, trabajaba en el gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia, cuando los nazis, cuando la Gestapo coloca a todos los judíos, los lleva allí, los cerca, al principio tenía una vigilancia importante, pero luego se desencadenó una, se desencadenó una epidemia de tifus y por miedo a contagiarse, los mismos nazis dejaron encargados a los polacos, que eran colaboracionistas con ellos, digámoslo así, lo que era el control del gueto, para que los judíos no escaparan. Bueno, Irena era enfermera, era, su padre era médico, y había fallecido muchos años atrás, y entonces ella empezó a darse cuenta de que se llevaban a las familias y las transportaban en convoys que nadie sabía dónde iba. Claro, los llevaban a Auschwitz y a todos los campos de concentración, donde los gaseaban. ...y allí morían... ...entonces ella se propuso... ...salvar a cuantos más niños pusiera, pudiera. ...ella... ...hacía lo siguiente... ...con el fin de proteger... ...a los niños... ...y a las familias... ...hablaba con los padres... ...las abuelas, las madres... ...de los niños judíos... ...y les decía... ...yo puedo salvar a tu hijo... ...pero tienes que confiar en mí... ...no te voy a decir... ...dónde voy a llevar a tu hijo... ...entonces muchas familias... ...confiaron en ella... Y desde bebés de cinco meses hasta niños de 8 y 10 años, ella consiguió rescatar a 2.500 niños del gueto de Varsovia. Como esto no podía dejarse, digámoslo así, en, en secreto, la Gestapo descubrió el tema. Entonces Irena fue capturada, fue torturada y fue condenada a muerte. Tres días antes de que fuera a cumplirse la sentencia, un soldado alemán, que estaba a cargo de la prisión, la saca de la prisión diciendo que va a hacerle un interrogatorio adicional. Se la lleva y en el camino en el que se suponía que se la llevaba para luego regresar, le dice, huye, escapa. Irena huye y escapa y todo ello es debido a que la resistencia polaca había sobornado al soldado alemán encargado de la prisión porque no quería que se perdieran los nombres donde los niños judíos habían ido a parar. Los nombres de las familias que habían adoptado a esos niños judíos que donde iban a parar. Porque Irena lo que hacía era que ella adoptaba un nombre, una identidad que no era la suya, y a cada niño que se llevaba del gueto de Varsovia y lo entregaba a una familia adoptiva polaca, le cambiaba el nombre. La familia polaca que recibía el niño no sabía ni cómo se llamaba el nombre real del niño ni de dónde procedía. La familia en la que ella sacaba el niño tampoco sabía el nombre que Irena le iba a dar. Ella anotó todos los nombres en un registro personal que escondió en casa de una vecina diciendo, este niño viene de esta familia, se llamaba tal, y este niño iba a tal familia. Y se llamaba". Solamente ella sabía eso. La resistencia polaca sabía que solamente ella sabía eso. Por eso sobornaron a la Alemania y a ella la dejaron libre. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que ya en el descontrol de la guerra, ya en 1945, ella figuraba... figuraba... ...como muerta, como asesinada por, fusilada por, con, condenada a muerte. Este anonimato le permitió seguir haciendo aquello que hacía antes de que la apresaran... ...y así consiguió rescatar a 2.500 niños del gueto de Varsovia. Irena termina la guerra, nadie sabía nada y unos años después... ...ella a uno de los comités judíos que habían, les dio la relación... ...de todos los niños que había sacado y que había salvado. Claro, muchas de las familias de aquellos niños... ...habían fallecido por completo... ...gaseadas en los campos de concentración. ¿Qué ocurrió? No con todos ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió? Que mucha gente entonces empezó a conocer la historia de Irena. En el año 90 le hicieron una, una entrevista en televisión... ...salió en televisión... ...ella contó el tema y a raíz de salir en televisión... ...algunos de esos niños judíos... ...que estaban esparcidos por el mundo... ...que ya eran personas adultas, mayores... ¿eh? ...la reconocieron, la llamaron... ...y tuvieron... ...con ella un encuentro... ...fue propuesta para el Nobel de la Paz... ...lógicamente, como el Nobel de la Paz es una cuestión política... ...no se lo dieron... ...se lo dieron a un político... <risa> ...y ella pues... Eh, ...murió a los 90 años de edad, el año 2008, hace recientemente, con el reconocimiento de muchos de esos niños que fueron a visitarla una y otra vez en los últimos años. Ella decía que había actuado de esa manera porque su padre, que era médico y había fallecido, hacía mucho tiempo atrás, le había dicho unas palabras antes de morir. Quiero recordarla textualmente, porque ella decía que su padre le dijo, ayuda siempre a aquel que se está ahogando, sin tener en cuenta su nacionalidad, su raza o su religión. Y gracias a esas palabras, ella puso en práctica esta, esta actitud de salvar a más de 2.500 niños de la muerte. Cuando al final de su vida era ya entrevistada en multitud de, de, de programas de televisión que hacían, a ella la llamaron el ángel del gueto, ella decía simplemente que lamentaba profundamente no haber podido salvar a más. Ella pues consiguió la paz a través del amor, porque la paz es amor y el amor es paz y como vemos ahí, cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder el mundo conocerá la paz y para finalizar simplemente quería deciros que el mayor exponente de la paz que hemos tenido fue el maestro Jesús de Nazaret y él siempre además de actuar con paz con amor y con equilibrio, él dirigió también sus palabras a todos aquellos que iban en busca de esa paz interior. Y como vemos ahí, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús de Nazaret. Muchas gracias y hasta la próxima.